Hola, estamos en Magdalena en una mansión hermosa, estamos con Juan Cruz, estamos con Lena. Yo soy Lulín. Yo soy Lulín. Bien, y yo soy Lena. Y ahora Bien, vamos a mostrarles cómo llegamos a encontrar esta rosas blanca. Ya hemos encontrado las rosas rosas. Vení. Por allá. Hola, ¿qué tal, compadre? <risa> pero ah, yo una foto, bueno. bueno ¿me tenés? tenés sí. ¿Señor? tenés bueno. Ten. Bueno. Entonces, ahora, vamos a mostrarles... Miren. La mansión oh. es algo muy lindo. Estas flores, ro estas rosas blancas, están muy ocultas. Hay un bosque de rosas que es chiquito, pero es muy lindo. Miren lo que es la mansión. Es muy grande, tiene muchos jardines y el, patín, y el jardín de rosas está ubicado para allá. Ahora vamos a mostrarles unas camelias que también han resultado ser muy lindas. Y Igual aquí están. Decías rosas. A estas yo pensaba que eran rosas, pero me di cuenta que son camelias. Acá están las flores y son muy lindas. En el piso se cayeron muchas y las pueden agarrar. Es de la Reserva El Destino. Y miren, acá hay un chiquito bosque de esas flores. Y ahora vamos a salir a ver el Bosque de Rosas. Mientras tanto podemos ver esto. Todas las plantas que hay en un caminito. Está todo muy lindo, miren todo hermoso y miren, esta es una flor que todavía no abrió está re linda y bueno, y estos son unos frutitos que no son comestibles igual y bueno, sigamos aquí por el camino el bello camino y miren, esta es una flor que hay muy pocas de estas y es importante porque acá hay muchas y esas flores están por extinguir. Y miren, siguiendo por este caminito hermoso, pasamos por acá y llegamos al pequeño bosque de rosas. Está muy lindo, miren. Acá ya estamos en el bosque de rosas. Acá estos son todos rosales. Hay rosas por el piso... Algunas más secas que otras, pero aún así todas son hermosas. Acá tenemos rosas, acá hay más. Y voy a mostrarles algo, miren. Esta es la rosa reina. Se le llama así por el tamaño. Es la rosa más grande del árbol. Es esta. Ese tamaño tan grande también está esta y acá está por nacer otra de las reinas y acá otra muy enorme y aquí estas son las rosas reyes y aquí no solo y yo me encontré esta rosa blanca pero ¿saben dónde me la encontré? es algo que nos costó mucho encontrar chusmeamos toda la mansión y no la encontramos pero descubrimos algo las rosas blancas están justo acá ocultas nos encontramos una rosa blanca en el piso miramos para arriba y nos dimos cuenta que el árbol de las rosas estaba justo acá y así nos dimos cuenta ahí hay otra rosa blanca y luego las rosas cada vez se harán más claras más claras porque se van a polinizar las flores blancas ¡Lulín! Vení, mira lo que me encontré. Impresionante. Bien, bien. Ahí va a venir Lulín porque les voy a mostrar algo. Me encontré una rosa que está allá. Es mitad blanca, mitad de roja. Mírenle. Está por allí. Se ven unos cosas blancos. No sé si vamos a llegar a arrancarla, pero eso es por eso. es por eso. Que acá las rosas son blancas y rojas. Entonces, por ejemplo, acá hay otra. ¿Qué ocurre, señorita? Descubrimos unas flores extrañas. Mira esto, Lu. Mira lo que es esta flor. Es verdad. Mira. Sí, sí. ¿La saco? No. Hay otra, ¿eh? <risa> ¿Para qué la vas a usar? ¿La vas a, ¿La vas a poner en un florero o algo? Sí. De nuestra comida de hoy. Ah. y ven, tiene unas manchitas blancas bien y ahora, por acá vamos a mostrarles una tumba acá está la tumba probablemente de Elsa Shaw Elsa Shaw en realidad es la señora que hizo la reserva donde estamos Y bueno, y ahora vamos a ver la tumba de Elsa, Elsa Shaw de Pearson. Bien. Y acá están las tumbas. Sí, lo sabré. Pasamos por acá, este gran arco. Y bueno, y acá estamos viendo las tumbas. No las pises de Pearson. ¡Oh! No, no la pises. Oh. Esta es la tumba de Elsa. La Acá, tumba. Psh, acabamos de descubrir algo. Esta es la tumba de Elsa Shaw de Pearson. Ahí podemos verlo. ¿Hacemos con más acercamiento, no? Eso sé lo nada. hice. Bien, se ve que es una señora que murió hace mucho, porque miren, nació el 19 de diciembre de 1896 y murió el 20 de febrero de 1975. Y aquí está su esposo, Ricardo M. Pearson. Es, un, es algo más viejo que ella. Ellos fundaron la reserva. Y ahora podemos verla con estos pasadizos hermosos que nos brinda esta reserva. Ahí volvemos a cruzarnos con el rosal enorme, con estas escaleras hermosas. Y, mira, y miren esto, aquí se encuentran las mandarinas, un árbol de mandarinas que no sé si se pueden comer. Bien, bueno, miren este lugar, ¿sí? Esto es muy lindo. Es un asiento y miren, estamos en todo un lugar de pasto y ahí, justo ahí, se ubica la casa que sigue viviendo gente. Tal vez otro, tal vez era otro pariente de Elsa, yo de Pierce. Y ahora podemos ver estas flores que a mí me han encantado. Son unas flores muy lindas que ahora vamos a poder verlas. Miren el lugar lo que es. Una mansión hermosa. Acá estas flores son muy lindas. Obsérvenlas. Acá debe ser un lugar ...de gente que tenía mucha plata. Pero a mí este lugar me encanta. Por aquí nunca estuve. Vamos a pasar. Se ve que acá no hubo ningún camino. Este lugar no se ve tan lindo. Vamos a ver si avanzamos por acá. Se ve lindo acá el lugar. Hay papiro. Y otra vez nos cruzamos con el arbusto lindo. Unos frutos morados se ven por aquí, que también me parecieron lindos. Después, acá hay como un pequeño arco, al que podemos cruzar así. ¡Una colmena! Mejor nos alejamos. Bien, habíamos visto una colmena y decidimos alejarnos. Así que, por ahí no vamos a poder pasar. Y está decorado con unas pequeñas flores y aunque no me lo crean aquí sigue viviendo gente y ahora vamos a salir de esta casa tan bonita para ir a ver el otro lugar miren esto todas las plantas el pasadizo que hay allá y todo acá miren acá hay un lugar ya acá nos escapamos de la, de la mansión. Ahora estamos en la casa de un guardaparques que tiene para jugar a las bochas y aquí llegaremos al lugar donde están nuestros dormitorios. Es muy lindo hacer un campamento tan cerca de la mansión. Nos veremos luego y yo el les mostraré el lugar. Lena, la reproductora de LCD. No, ahora vamos a mostrarles aquí, haciendo un asadito por aquí. En esa casa hacemos asado y muchas cosas. En realidad no hacemos, ella no participa del asado, solo come. Sí, Yo, así ejemplo, es. Carcosa. Ahí está corriendo familia mía. Ahí está mi papá. Papá, mirá la rosa que nos encontramos. Qué hermosa, mirá, variegada. Y es blanca y rosa. Y descubrimos dónde está... Esperá. Descubrimos dónde está de el árbol de la rosa blanca.